Por los gastos de la casa vas a vivir donde mi madre Vas a dejar a tu esposa a merced de tu mami ¿Has visto alguna telenovela mexicana? ¿Un spoiler de la relación Tu mamá se va a hacer cargo de hacerle la vida a mí. ¿Será tu señora esposa ¿Qué crees que relacionan tanto a las suegras con las brujas? Se nos señora. En serio hijo ¿En qué trabaja? En el ¡Au! ¿Por qué a chufete Por elegirlo a él Que lo amo porque es lindo Porque es por eso Guapo Que, que el amor, al igual que tú, es ciego Está demasiado, Batracio, mejor me largo Y yo también pero.